Buen día Nico, buen día Nancy, buen día a toda la gente, ¿cómo están? Bien, bien, bien, muy bien. bien. Sí, con, con calor, con un poco sí. de calor. Sí, está bien, normal. El sí, sí para esta época del año. Yo estaba más sorprendido que hoy es 25 y en un mes es Navidad. Ay, no Tal te cual. Decir, ah, tenés es razón, estamos a un, es cierto, es verdad. Sí, estamos ya. a un mes de, la, de sí. la Navidad. Estoy viendo que hay una nueva normalidad, las calles están llenas de gente, sí. Ajá. vamos a vivir un mes de aguinaldo que es de mucho consumo, no me quiero meter en un tema... Vamos a hacer otro tema hoy, pero el tema de la, los mercados están volviendo a antes de la pandemia, los números. Siempre uh -huh. hay que tener mucho cuidado en este momento, así que hay que ser muy frío. Pero bueno, vamos hoy a, a contar un poco a la gente que está del otro lado, que le gusta saber, con cinco preguntas que le voy a hacer a Nancy. Ajá. ¿Qué tipo de inversor somos? Esta Uy. es la primera pregunta que tenés que hacerte antes de invertir. A ver, Bien. estoy interesada, Pablo, a ver, dale. Bueno. ¿Habré estudiado? <risa> Vamos a hacer cinco preguntas, Nancy. Sí. sí. Cada una ah. se, se puede responder A, B o C. Bien. Y después te voy a decir qué tipo de inversor sos. Pues. Bueno. Los tipos de inversores son conservador, moderado... Uh -huh. Arriesgado, soñador todavía no lo conozco. No, no, no. Es que sueña con invertir. soy yo también me parece, sueño claro. con invertir, pero hasta ahora, hasta claro. ahora no, no, no pudimos. Bueno, sueña si parece... que le alcanza el suelo algo así, claro, digamos. ¿no? Claro. Todavía no. Lo voy a es... investigar, por ahí nunca se sabe. <risa> bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Te parece? A ver, Dale, invite a la gente, que, no a la gente puede... que esté del otro lado, uh -huh. que anote, que yo después les voy a decir la respuesta a cada Dale. una de los que anotó. Primera pregunta. Contás con un capital, Nancy, vas a arrancar a invertir. Tic, tic, tic. ¿Qué plazo de inversión ves más conveniente? Ajá. Invertir a menos de un año, opción A. Opción B, más de un año a cinco años. Y opción C, más de cinco años. Eh, Lo primero que se te venga a la cabeza. Menos de un año. Perfecto. Uh -huh. Vos contás con un capital. ¿Qué porcentaje de ese capital destinarías a una inversión? Menos del 30%, uh -huh. del 30 al 60% o más del 60%. ¡Qué difícil <risa> Y La verdad, lo primero que se tenga en la cabeza. Es que se me vienen distintos temas, ¿viste? No sé, por ejemplo, una inversión eh, de todos los meses, una inversión más grande. ¿Cómo lo tomo? Como un capital inicial que recién arrancás a invertir. Sos nueva. Eh, bueno, más del 60%. Perfecto. Bien. ¿Con qué frase te sentís más identificada? Upa, ¿eh? Vamos a hablar de inversiones, ¿no? Sí, sí. Bien. No, no, frases de canción. No, no, no. A, soñadora. No, mentira. Opción A, prefiero obtener una rentabilidad reducida, pero que mi dinero esté garantizado. Opción B, estoy dispuesto a asumir algo de riesgo a cambio de una mejor rentabilidad. Opción C, busca la máxima rentabilidad. Quien no arriesga, no gana. Eh, la B, algo de riesgo con mayor rentabilidad. Perfecto. ¿Cómo son tus conocimientos en inversión? ¿Escasos? ¿Te defendés? O sólidos, la verdad, Sí, eh? gracias a Valerza. No, no, no, escasos. Perfecto. Escasos. La última. ¿A qué asimilás la palabra riesgo? ¿A qué asimilás la palabra riesgo? ¿A pérdida, a inseguridad o a oportunidad? Mm, eh, ¿Cómo era? ¿A qué, a, ¿A qué asimilás la palabra riesgo? Sí. ¿A pérdida, pérdida, a inseguridad o oportunidad? Y... Riesgo. La B, la B. Inseguridad. Uh -huh. Bueno, estas cinco pequeñas preguntas rápidas, me di cuenta que Nancy es un perfil conservador. Es un uh -huh. perfil de una baja tolerancia al riesgo, prefiere uh -huh. ganar menos teniendo mayor seguridad. Es más de una opción de un plazo fijo, de ir viendo uh -huh. mes a mes generalmente a toda la gente que respondió como Nancy, que tuvo la mayoría de A, el perfil es conservador, un poco lo que le comentaba de Nancy. El, si contestaron la mayoría de respuestas B, es un perfil moderado, elige algo, una inversión a mediano plazo, ganarle uh -huh. siempre a la inflación, sabemos que el plazo fijo no le gana a la inflación a la inflación, pero una obligación negociable, un fondo común de inversión, sos un poquito más arriesgado. ¿Qué significa? Que el 70% de tu cartera sería un plazo fijo y un 30% sería algo más de renta variable. Si daban todas C, eras el logo de Wall Street, eras claro, Era Era, era, era Bratis, arriesgarse ¿no? al 100%. Era arriesgarse al 100%, Bratis, ¿viste la película? tal cual. Ahí lo que, cuando uno es arriesgado, lo que tiene que tener muy en cuenta es que puede perder hasta el capital. Cuando uno tiene claro. un plazo fijo, tiene un capital que devenga un interés, pero cuando uno es arriesgado, sabe que pone toda una bolsa y puede hacer, por ejemplo, acciones. Uh -huh. ¿está bien? Recuerden, hay un dato que hace, en el 2015, de cada 10 personas, 5 eran conservadoras, 3 moderadas y 2 eran arriesgadas. Uh -huh. Hoy son 3 conservadoras, 2 moderadas y 5 arriesgadas. ¿Cómo ha cambiado? La claro. gente tiene que tener siempre cuando hablamos de esta charla, es que para meterse en el mundo de lo arriesgado, no solamente hay que saber mucho, hay que saber también cuándo retirarse. Claro, Yo uh -huh. tenía un profesor, me acuerdo que una vez me contó, Pablo, en el año 97 invertí 2.000 dólares en acciones de Apple. En el año 99 retiré 2.000, digo, gané 100%. Si esa persona del año 99 hasta hoy hubiese continuado y teniendo acciones uh -huh. en Apple, tendría 1.850.000 dólares. Claro. ¿Qué uh -huh. quiero decir? Que tenemos que entender que las acciones necesitan tiempo. Porque yo tengo una pregunta que la podría sumar acá. Digo, ¿qué pasa si tú estás en un fondo común de inversión y a los 20 días baja el 40%? ¿Qué haces? Claro. ¿Seguís comprando porque está bajo o vendés porque te asustás? Mucha gente vende. Y claro, Nada. es una buena Ajá. pregunta, Pablo. Claro, ¿verdad? tenés ¿verdad? que... La, cuando uno va a lo que es acciones, tiene que largo tiempo, tiene que despreocupárselo, tiene que hacer un seguimiento. Uh -huh. Pero la realidad que, como siempre digo, paga lo conservador. Yo particularmente claro. la gente pregunta, ¿y vos qué haces? Y yo tengo un 70%... De moderado y un 30% de arriesgado. Pero para poder estar arriesgado tengo 15 años de estudio. Claro. Entonces, por eso. eso te con... iba a preguntar, Pablo, ¿depende también si es la primera vez que vamos a invertir, si es la primera vez que uh -huh. queremos empezar a, a ahorrar un poco? ¿También va, va a depender ese miedo que tenemos eh, en los conservadores para llegar a lo arriesgado? Sí, todo arriesgado nace de un conservador. Claro, Porque todos Ajá. arrancaron en algún momento y fueron conservadores. Pero no todos se meten de lleno a arriesgarse. No no no, no, no, no, no, porque aparte, como yo lo he contado muchas veces, la gente escucha tanto que viene y dice, yo quiero invertir acá. ¿Seguro el capital o el, de toda tu vida, tuyo, de tus hijos, lo querés invertir en una acción? Por eso hay que pensar juntos, por eso Valorza tiene diferentes instrumentos Ajá. de renta fija, renta variable. Tenemos cada inversión adaptada a qué tipo de inversión nos encontramos. Y aunque parezca un juego, estas cinco preguntas sirven mucho para sí, que la gente claro. pueda saber qué tipo de inversor es. Eh, te, te iba a preguntar justamente eso, Pablo. Eh, si por ahí cada vez que te entrevistas con algún posible inversor de, de Jujuy, por ahí le haces sí. este juego, estas preguntas para saber a dónde guiarlo. Y también te iba, te iba a sumar ahí si nos podés contar por ahí qué tipo de inversor es el jujeño. Si se arriesga, si es un poco más conservador. Cuando yo llegué a Jujuy hace tres años veía mucho inversor conservador. Ajá. Están pasando mucho moderado, muchísimo. Y conozco a alguno que es arriesgado. Son los menos. Ajá. Pero Jujuy es muy conservador. Es muy de un plazo fijo, una obligación negociable. Sí, somos, en realidad somos, el jujeño es conservador generalmente en, sí. en la gran mayoría de los aspectos de, de la vida. Bueno, ¿no? pero nosotros yo estoy viendo un crecimiento en mis inversores cada vez más notable. Por eso Valerza de a poco tuvo que empezar a... ...elegir instrumentos de renta variable... ...porque tengo ese inversor que me está diciendo... mira uh -huh. me gusta lo conservador... ...pero quiero empezar a jugar un poquito lo variable. Claro, claro. Entonces, bueno, tenemos... Es aparición. decir, también un poco, me parece, Pablo... El ...que, es lo, lo que lo, eso lo que hace Valenza sí. ...es ir dando herramientas... ...para que también ese conservador pueda... Comenzar de a poquito, ya conociendo, a meterse. ¿no? ¿Y cuántas veces en hemos hablado ¿no? con, con ustedes de Valerza acerca de términos que a veces lo escuchamos en la televisión y creemos que para uh -huh. la gente común es imposible llegar, que tenés que de, trabajar en la bolsa de uh -huh. Nueva York para, para recién entrar a algunos términos y cualquier persona lo puede hacer, ¿no? También es ir educando. Tal cual. El mejor momento para invertir es hoy. El otro momento fue ayer. Aprovechen uh -huh. las oportunidades, en estos tiempos de crisis se generan muchas oportunidades. Están viendo que hay lugares donde creció un mil por ciento. Pero bueno, hay que tener cuidado, hay que asesorarse bien. La, el asesoramiento genera que uno pueda tener después buenas conductas financieras. Uh -huh. Y todo es un proceso. La educación financiera, igual que la libertad financiera, es un proceso. Miren, uh -huh. les cuento un dato. Una persona para conseguir la libertad financiera, para lo que yo digo que es un segundo sueldo en nuestra jubilación, tarda entre 15 y 19 años. Ah. Es la realidad. 15 sí. y 19 años. Entre 15 y 19 Ajá. años. Si una persona arranca con 5 mil, 10 mil pesos todos los meses, tiene que tener 15 años para poder tener un sueldo, para que el día de mañana cuando se retira tenga su jubilación y su sueldo de libertad financiera. Claro, pero es, como, como decíamos hace rato, eh, jugársela y esperar, ¿no? A, a largo plazo, digamos, sí, en sí. este caso sería a largo plazo. Y no se necesita para invertir, es eh, lo que hace rato hablaba Nancy también, que por ahí uno desconoce, dice, no, yo quiero invertir, pero no tengo tanto. Se puede claro. hacer con... No sé, 2.000, mil pesos. A 3000 partir de mil pesos. pesos. Pero claro, lo más está. importante era lo que ustedes decían, que nos conozcan, que se asesoren y que se hagan buena uh -huh. educación financiera. Si nosotros algo que no perdimos nunca en este tiempo, y siempre digo que el crecimiento sostenido de Valerza se debe a esto, es al asesoramiento. El inversor se sienta con nosotros, charlas con nosotros, nos cuenta sus miedos a nosotros y nosotros les brindamos soluciones. ¿Y cómo tiene que hacer la gente para acercarse, para asesorarse? Bueno, eh, primero pedir un turno al 388-520-6730. Ya estamos trabajando de 8 y 1 y de... 14 a 17 horas. Piden un turno a través de WhatsApp y cualquiera de los cuatro oficiales de inversiones que ya uh -huh. somos, lo atendemos. Bien. Y los pueden buscar también por las redes sociales. Por, por las redes sociales, uh -huh. todas las de Valerza. Me pueden seguir también en la mía, arroba Pablo, que van a poder ver unos tips de lo que estuvimos hablando hoy también. Está ¿Sí? bueno, yo eh, los sigo a, a Valerza en las redes sociales y si van subiendo videos. Eh, si van conociendo también la gente que trabaja ahí en, Tal cual. en Valerza, así que está, está bueno. Y esta charla, la charla que tenemos siempre los miércoles con Valerza, rápidamente los chicos la suben ahí a, a sus redes sociales. Así que si se han perdido de algo de lo que habló Pablo en el día de hoy, que estuvo muy buena la, la, la verdad, la charla de qué tipo de inversores somos. ¿Vos fuiste eh? ¿Respondiendo ¿Eh? también el tema? Sí, yo coincidía prácticamente con. Yo también soy demasiado <risa> cerrado en ese sentido. Eh, no, no suelo jugármela tanto. Es nuestro miedo. Eh, sí. Tenemos que arriesgarnos, sí, sí, sí. Nico. Pero no es que uno es más bueno, o otro es más malo. Claro. Es la situación de cada uno. Por uh -huh. vos, a los 28 años, Nico, vos sos conservador, y a los 35 vas a empezar a ser moderado. Claro. Pasar, eh, puede pasar según en qué etapa de tu vida estés. Uh -huh. Claro, exactamente. exactamente. Pablo, muchísimas gracias por haber venido. ¿A gracias por los regalitos, porque nos trajo estuvo lapiceras, el estuvo, sí. estuvo, estuvo repartiendo. Para así todos. Que, eh, muchísimas gracias por los regalitos no. también de Valerza y un saludo para, para todos ahí en las oficinas. A ustedes me siento muy cómodo siempre con ustedes. Gracias. Gracias, Pablo.